voy a hablar sobre el entrenamiento de los antebrazos músculos muy importantes porque nuestras manos son las que nos ayudan a conectar con las pesas con la pesarusa con la mancuerna con la vara para ser dominadas y en todo lo que es el entrenamiento de la parte superior del cuerpo vale los músculos del antebrazos los podemos entrenar bien el día de entrenamiento de brazos también se involucran mucho en el entrenamiento de la espalda, ¿vale? Son importantes, no se tienen que trabajar al principio del entrenamiento porque necesitamos fuerza para trabajar el músculo principal, el bíceps, ¿vale? Y al final del entrenamiento dejo dos o tres ejercicios, 10, 15 minutos para entrenar antebrazo, ¿ok? Entonces, te voy a enseñar unos ejercicios. El primero, el más sencillo es... Sujetar una pesa, yo te voy a enseñar ejercicios con la pesa rusa ¿vale? Una pesa pesada. La coges y la mantienes, ¿vale? De 30 segundos a 2 minutos, lo que lo que te permite la, ¿vale? ¿Ok? Intenta superar el tiempo cada vez. Esto sería uno. Otro es coger la pesa y darte un paseo, caminata del granjero, ¿vale? La ventaja de trabajar con una sola pieza, con una sola pesa, es que te, te trabaja mucho el core, el tronco, abdominales, espalda, ¿vale? Los músculos que te, te ayudan a, a equilibrar, a estabilizar la posición. Esto sería un... Otro ejercicio para el brazo, te lo voy a enseñar aquí abajo, Escoger la pesa, darle la vuelta, ¿vale? Y la tienes que mover de un lado a otro usando solo el antebrazo. Esto fortalece tanto los músculos del antebrazo como las dos articulaciones, la muñeca y el codo. ¿Vale? Otro ejercicio. En un banco, silla, mesa o, como te lo voy a enseñar yo, apoyándote en las rodillas. ¿Vale? Es movimiento de extensión, flexión. Series de 10, 15, con un descanso de 1 a 2 minutos. Esto sería uno. Luego podemos hacer flexión de muñeca con una mano. La apoyo en el banco, en este caso en orilla, y flexiono la muñeca. Y repito con la otra mano. También puedo hacer extensión, voy a hacer una pesa más liviana porque es demandante Tensión del antebrazo, ¿vale? Empieza con pocas repeticiones, tres o cuatro series, y siempre subiendo de el número de repeticiones, ¿vale? Intenta superarte. Otro ejercicio que yo lo hago mucho, lo habréis visto en mis vídeos, es el curso de bíceps, sujetando con este agarre, ¿vale?, la pesa, ¿qué pasa?, que siempre tengo la pesa rosa, cuando la sujeto aquí, el centro de gravedad está fuera de mis manos, ¿vale?, lo que demanda mucho. Y también puedes trabajar, si, si te interesa, el bottom-up, ¿vale? Sujetamos la pesa de usar con la base hacia arriba. Solo por mantenerla aquí vas a notar mucho trabajo en el antebrazo, ¿vale? Luego también puedes hacer el press para complicar un poco las cosas. Estos serían... Los ejercicios de antebrazo con la pesa rusa. Puedes trabajar con mancuernas también, con una vara, ¿vale? Las flexiones y las extensiones. Um, yo lo que hago de vez en cuando, cargo una mancuerna y hago este movimiento, lo que hice antes con la pesa rusa, ¿vale? Con las dos manos. O la rotación. Elige, elige de estos ejercicios los que te gustan o el que te gusta y trabaja bien, ¿vale? Es importante tener un buen agarre, ¿ok? Déjame tu comentario, cuéntame si te ha gustado y qué más quieres ver aquí en mi canal. Un saludo.